Que, que estaba yo pensando y si mañana te cuento una historia para enamorar enseñando o que ellos aprendan enamorados de ti y una dinámica para que puedas utilizar con ellos, con tus alumnos que no te he contado todavía ¿te gustaría? supongo que sí no que es algo interesante estoy dispuesto a hacerlo ahora la voy a contar en directo, solo, riguroso directo, toda la vida esperando decir esto del riguroso directo. Así que mañana vas a tener la oportunidad de disfrutar en directo de una historia que voy a contar por primera vez para ayudar a que ellos aprendan, se enamoren y quieran transformarse, y una dinámica que no te he contado todavía. Solo será en directo, así que te espero hasta ahora.